Buenas tardes. Te damos la bienvenida al chat en vivo que estoy haciendo desde YouTube para comentarle mis últimas experiencias en este viaje que hice a Canadá el fin de semana. Eh, con relación al trabajo, fue espectacular. Eh, hicimos un team maravilloso, eh, se vendió tanta, tantos productos en tres días, como yo no era capaz de imaginar que se pudiera vender tanto. Eh, las presentaciones, cada una diferente, espectacular, eh, con ritmo, con energía. Eh, las turbulencias en los aviones son grandiosas eh, te pueden coger en cualquier lugar del principio o del final, siempre ha sido así pero las turbulencias que sentí en el viaje de aterrizaje a Canadá fueron que parecía que se iba a desintegrar el avión eh, y después estuve una hora y media para salir de desde el aeropuerto de Canadá para Tampa, porque estaba tan frío que las salas se congelaban, no se podía salir porque no había visibilidad, en fin. Fue una experiencia que también la grabé, muy interesante. Eh, me robaron, me robaron, yo que no tengo nada, la pobre del mundo, me robaron la debit card, no física, sino espiritual, diríamos, porque lo que se robaron fueron los números. Hicieron más de 30 traxaciones fraudulentas en todo el país de Canadá y, de, y en Tampa. Es decir, que los hackers se comunican entre sí y es un horror lo que hacen pero bueno, gracias a Dios eh, todo está bajo control y todos esos números eh, fueron apagados así que no es esta vez aparte no hay mucho que robar porque realmente eh, lo que estaban era cogiendo de mi, de, mi, de mi tarjeta de cheque que no hay nada que robar 257 dólares fue lo que pudieron sacar me imagino que no pudieron sacar más porque enseguida el banco puso un stop cuando yo llegué a Estados Unidos. Eh, voy a volver a estar en Canadá, si Dios lo permite. Eh, la experiencia es una experiencia única. Me caí cuatro veces <ríe> en la nieve. Me reí yo sola. Eh, las personas son muy cálidas, todos, todos, todos los trabajadores que vi en los lifts que tuve que coger, en las cafeterías, en los restaurantes, todos, o árabes o hindúes. No vi latinos, no vi eh, canadienses con los que trabajé en la, el en la, en la canal de televisión, Gente muy cálida, gente muy natural eh, y amigable, más que en Estados Unidos. Espero volver a repetir la experiencia y conservar muchas más, que ya les comunicaré eh, en otras transmisiones. Pero esta primera vez, no obstante todas las... Eh, con las cosas que han pasado <risa> eh, Fue productiva para el vendedor Y también para mí como modelo Y agradecida por la calurosa acogida Que me dieron todas las personas en el team De Canadá, de Marcos Hassan Y las personas que vinieron desde Alemania a trabajar Todas maravillosas Gracias y ojalá todas las personas que me están escuchando o que me escucharán eh, sientan que sí es posible y que sí se puede y que sí, no obstante todas las caídas, los robos y lo que sea, sí se puede hacer si sí se puede construir, si sí se puede trabajar, si sí se puede soñar, si sí se puede. Tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Qué falta que nos hace.